en te TV, un encuentro con la sabiduría, vamos a desarrollar el tema del árbol genealógico de las religiones. En realidad es un tema muy amplio y lo invitamos a Horacio. Hola Horacio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ana? Eh, antes que nada me quiero presentar, mi nombre es Ana María. Bueno, y hoy vamos a hablar de este tema que es muy interesante, que a lo largo de los, del tiempo se ha tergiversado mucho el tema de... De, de, de las religiones, porque nosotros nos fundamentamos mucho en el cristianismo, ¿verdad? O en la Iglesia Católica Apostólica Romana, y este, dejamos otras eh, culturas totalmente aparte, porque, eh, bueno, no lo sabemos a veces interpretar a ciencia cierta. Entonces nosotros aquí en la Gnosis eh, vamos a explicar un poquito eh, qué es el tema de la religión. Entonces te pregunto, Horacio, ¿Qué entiende la gnosis como religión? Sí, Ana, eh, está bien todo lo que vos comentaste, el hecho de que justamente en estos tiempos el término religión es un poco tomado así como quien dice mmm, como un tabú, ¿no? Es decir, este, se habla de religión y, y, y, este, y ya se empieza a decir, otra vez con ese término, ¿no? Uh -huh. eh, a veces como eh, en nuestras reuniones eh, en casa, o con amigos o con eh, así grupos familiares, es decir, hay temas que son, dice, de esto mejor no hablamos, ¿no? ¿no es cierto? Como por ejemplo política, eh, religión, eh, deportes, a veces es, llevan a discusiones, ¿no es cierto? Entonces, hay temas que mejor a veces para, para, para decir no, no entrar en discusiones o en, en, en problemas, es decir, mejor no lo tocamos. Y... Obviamente que cualquier tema es importante tocarlo cuando uno tiene una capacidad de, de, de tocarlo con la altura que eso merece, ¿no es cierto? Exacto. Podemos hablar con política sin llegar a discusiones, ¿no es cierto? O podemos hablar justamente de religión sin llegar a discusiones, tratando obviamente de cada uno tener su concepto y tratar de ser reflexivo con ya, ese, con ese el tema. el fanatismo de la, la, la de eso es lo que conlleva la discusión en entre problemas familiares. Exactamente, exactamente. Pero fíjate que hoy, eh, hoy en día todo lo, el tema de religión, cuando uno habla de esas religiones que, como vos bien decís, llevan al fanatismo, se llega en estas instancias, en, en, en la época que estamos viviendo en esta sociedad, y que mundialmente vemos como en, los fanáticos religiosos han llegado a tamañas este, circunstancias en las cuales este, producen hasta asesinatos y todo lo demás, ¿no? Pero hablando del término religión, si lo vemos desde el punto de vista de la Gnosis o del conocimiento, porque sabemos que Gnosis es conocimiento, es sabiduría, eh, el término religión viene, por ejemplo, eh, etimológicamente hablando de, del término religare. O sea, religare, ¿qué quiere, qué, qué, ¿qué quiere decir o qué nos dice? Lo podemos dividir en re y ligare. Religar, re es volver, y ligar es unir. O sea que la religión en realidad lo que pretende es volver a unir la parte humana con la parte divina. Claro. ¿No es cierto? Si nosotros englobamos el término, ¿qué quiere decir eso? Que nos ayuda, la religión nos ayuda a unir lo humano con lo divino. Uh -huh. ¿No es cierto? Entonces, como dice allí un, un gran filósofo gnóstico, todas las religiones son perlas preciosas engarzadas en el hilo de oro de la divinidad. Qué quiere decir. Todas cumplen la misma función, lograr que nosotros podamos unir lo humano con lo divino. Ahora bien, cada religión existió en distintas épocas, en distintas circunstancias y sirvieron para con ese, o sea, eh, sur, mmm, nacieron con ese, con ese motivo, con ese fin, uh -huh. ¿no es cierto? Que el ser humano pueda lograr unirse con esa parte divina. ¿no? Exactamente. Y Dentro de la Gnosis, eh, ese término religar, ese término volver a unir, tiene una connotación muy especial porque si nosotros nos, nos eh, profundizamos verdaderamente en lo que es el término Gnosis, que decíamos es conocimiento, es sabiduría, para uh, volver a unir esa parte humana con la parte divina, eh, nos tenemos que basar en un conocimiento, en una sabiduría, ¿no es cierto?, es decir, nosotros decimos que Dios no está afuera nuestro si Dios está dentro nuestro verdaderamente uh -huh. entonces cuando uno aplicamos el término de Gnosis como conocimiento partimos de conocernos mejor a nosotros mismos para verdaderamente conocer, verdaderamente, llegar al conocimiento profundo de esa divinidad. Claro. Eh, así, eh, bueno, este, en eso se conforma eh, la Gnosis hoy decimos que es conocimiento y nosotros es conocimiento, ¿verdad? Pero, ¿cuántas religiones existen? Ajá, eso es muy interesante. Eh, vos fijate que dentro de, del conocimiento de unos tipos se dice que existen siete grandes religiones y unas cinco mil sectas, ¿no es cierto? Dentro de esas siete grandes religiones, en las cuales está, O sea, uno dice siete grandes religiones, pero siempre hay algunas por allí que son importantes nombrarlas. Pero de esas siete grandes religiones tenemos, por ejemplo, lo que más cerca nuestro, está por, por tradición, por lo que conocemos, es el cristianismo, de la cual sabemos que la Gnosis forma parte, o sea, la, la Gnosis como, como, como institución, como, como, como conocimiento, es, es decir, este, podemos decir que el, la Gnosis es el cristianismo primitivo. Uh -huh. eh, tenemos el budismo, tenemos el hinduismo, tenemos el islamismo, el confucionismo y el taoísmo, ahí deberían dividiríamos, por ejemplo, esas siete grandes religiones de las cuales se derivan distintos grupos, distintos este, eh, tienen distintas derivaciones, cada uno de estos que podríamos llamar son las distintas sectas. ¿Y las sectas qué vendrían a ser? Porque a veces se confunde mucho el el tema de secta, la terminología de sectas uh -huh. eh, mucha gente cree que si es una secta es porque están haciendo sacrificios Ajá. o están eh, los sacrificios humanos de animales etcétera pero eh, bueno explicanos vos qué significa claro eh, está bueno Ana que, que tratemos de aclarar esto porque si bien existen ese término de secta mm, eh, llevándolo a distintos grupos religiosos o sectarios que eh, manejan determinado tipo de fuerzas o tratan de hacer determinado tipo de lavado de cabeza, como se dice, o eh, control de las personas, de la voluntad de las personas. Existen grupos que quizás tomando el término religión como algo eh, principal llegan a esos aspectos negativos. Cuando nosotros hablamos verdaderamente pues, de esas sectas, eh, el término secta, como bien lo dice el término, es sector. ¿Mm? O sea que de alguna manera eh, cada grupo religioso es forma parte de una secta porque es de un sector. Una religión no abarca toda la humanidad. ¿Mm? Uh -huh. Es una secta eh, el católico, es una secta el protestante, es una secta el, el, el evangélico, es una secta eh, el, el mormón, porque son parte de la, de la, de la sociedad, ¿no es cierto? Pero por eso decimos que no tomemos el término secta como algo, como algo negativo, sino que es un sector de la sociedad que profesa alguna determinada religión. Entonces ahí hablamos de esas 5.000 o variaciones de religiones que existen en, en, en la humanidad, ¿no es cierto? Pero como bien decimos, dentro del gnosticismo, dentro del conocimiento gnóstico, podemos. Eh, entender y comprender que ese término religión, ese término de, de volver a unir lo humano con lo divino necesita en cada tiempo, en cada lugar y en cada época eh, formas religiosas, principios religiosos que nos permitan entender de qué manera llegar a la divinidad. Claro, porque unas cosas son las formas y otras cosas son los principios. Claro, claro, claro, claro, porque vos fijate que mmm, hay algunas religiones que con el tiempo van perdiendo esos principios, claro. se pierden esos principios y se quedan en las formas, ¿Mm? uh -huh. entonces pierden, ese, pierden esa fuerza. Vos fijate que en la época de la antigua Roma, el paganismo romano, donde se adoraban determinado tipo de dioses y diosas. Claro. Era la religión de esa época. ¿Mm? Entonces existían determinado tipo de dioses y formas, o, o, o eh, sí, bien digo, dioses o diosas que adoraban ese, esas personas en esa época, en esa, esa sociedad, y que era esa religión, el paganismo, la que les permitía llegar a conectarse con la divinidad, ¿no es cierto?, pero, a lo largo del tiempo, esa, esa, eh, esa um, religión, el paganismo, fue perdiendo su fuerza. ¿Por qué? Porque eh, ya es decir, este, el hombre, verdaderamente con todos sus defectos, con todos sus agregados psicológicos, como nosotros decimos en la Gnosis, eh, va tergiversando las cosas y, y va perdiéndole... Eh, va, por, va perdiéndole... Eh, esa, esa, esa calidad que tiene la religión. Entonces, ya por ejemplo en esa época, en la antigua Roma, hace dos mil y pico de años, ya el paganismo ya era tomado, eh, ya era. Se burlaba. Se burlaba, sí, se burlaba, gente, se burlaba los religiosos. la gente de la religión. exactamente, se burlaban de los dioses. Exacto, se burlaban. Y no solamente de los dioses, de, los, de, de quienes administraban la religión, claro, de los sacerdotes, se sentó, o sea, era tomado todo, fue, como, ah, fue decayendo. Fue, decayendo, sí, fue, decayendo, fue o sea, decayendo, fue decayendo el paganismo. Entonces, hubo una necesidad de eh, que surgiera un movimiento eh, podríamos decir revolucionario espiritual que fue el cristianismo allí donde vino Jesús el Cristo a instaurar una nueva religión que posteriormente fue el cristianismo entonces así es como va perdiéndolas tengo una preguntita sí, antes de decime. continuar con eso con ese tema eh, siendo la gnosis el tronco que da origen a todas las religiones la gnosis dónde se fundamenta claro mirá, eso es interesante como vos bien lo decís la Gnosis es el tronco de las religiones donde surgen las religiones porque es un conocimiento y toda religión se cimenta o sustenta sus bases en un conocimiento en una sabiduría es decir, no nos olvidemos que nosotros necesitamos como se dice, tener fe en algo divinal para poder llegar a conocer o comprender a Dios pero esa fe se tiene que sustentar en algo real en algo concreto no, tenemos, no podemos tener una fe dogmática una fe ciega en algo. Uh -huh. Necesitamos vivenciar cosas. Exacto. Por eso es que decimos que la gnosis tiene un principio fundamental que nos des permite desarrollar una fe concreta. ¿no? Pues la fe no es lo mismo que creer. Claro, no, no, no. No no es. hay que confundir creencia con tener fe. No, eso es importante tenerlo en cuenta, porque una cosa es una fe ciega, que sería una fe de creencia, Exacto. creer por creer, y otra es una fe eh, concreta, real una fe que se cimenta en un conocimiento. Si yo logro sentir a Dios en mi corazón, entonces yo, para mí, eso es una fe concreta, real, Exacto. ¿cierto? Eh, entonces vos me decías que en qué se cimenta la gnosis, ¿no es cierto? Eh, la gnosis se, se sustenta de alguna manera en cuatro pilares, en cuatro raíces. Mira, como vos bien dijiste al principio, vamos a hablar de lo que decíamos del árbol genealógico de la fe. Sí. ¿Por qué árbol? Porque podemos decir que el tronco sería un conocimiento, una gnosis. Las raíces son cuatro pilares en los cuales se sustenta ese conocimiento. Y el, el, la, la copa del árbol son las distintas religiones, sí, sí. los distintos grupos religiosos, las distintas sectas de las cuales uh -huh. estábamos hablando. Bien. Eh, bueno, qué? Nación, eh, ahora continuamos después del corte publicitario, continuamos este, hablando sobre el tema del árbol geneal genealógico de las religiones.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 RIH, Respuestos y Herramientas, todo en refrigeración, industrial, comercial y doméstica. Lucio B. López, 1277. Teléfono 02983-522-363. Bueno, ahora después de la pausa volvemos nuevamente con el tema del árbol genealógico de las religiones. Eh, vos estuviste comentando de los cuatro pilares, ¿cierto? Hablaste del tronco, de las cuatro raíces, y que luego estaban en el uh -huh, largo sí. de las regiones. Sí, sí, sí. ¿Cuáles vendrían a ser esas cuatro raíces, esos cuatro pilares? Claro. Eh, en algún momento dentro de, de los distintos programas de Gnosis hemos hablado de esos cuatro pilares porque, de alguna manera, todo conocimiento, toda sabiduría de la cual surge un principio religioso, se sustenta en cuatro bases que son ciencia, arte, filosofía y mística. Eh, para describírtelos un poquito, eh, nosotros tenemos un conocimiento, una sabiduría, que es la Gnosis. Se sustenta en ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia es la que nos permite a nosotros verdaderamente tener un conocimiento que nos sirva para eh, verdaderamente producir cambios en nuestra vida, producir cambios en, nuestro, en nuestra existencia. Eh, nosotros sabemos que la ciencia lo que hace es tomar algo, analizarlo, y de ahí dar un testimonio de que eso es tal cosa, ¿no es cierto? Sí. Lo estudia, lo analiza, lo reflexiona. Entonces, nosotros decimos que la Gnosis se sustenta el tronco de ese, de ese árbol genealógico de las religiones se sustenta en ciencia, ¿por qué? porque el conocimiento nos permite a nosotros reflexionar, hacer un análisis y verdaderamente dar testimonio, como decíamos hoy, de que algo existe de que tenemos una fe concreta, una fe no ciega por creencias sino porque hemos experimentado cuando uno dice, como decíamos hoy eh, Dios existe, pero ¿por qué Dios existe? porque yo creo que existe no, porque yo sentí, viví, vivencié cosas de Dios si yo, yo hice una oración, hice una, una petición, hice una súplica hice una práctica y eso me conectó con esa parte divina, para mí Dios existe, ¿Mm? más allá de lo que pueda decir claro, más. porque comúnmente la religión, eh, o sea la ciencia con la religión están un poquito como separadas, ¿no? Recién ahora, después de tantos tiempos, de tantos años, es como que se está ya. queriendo otra vez, o sea, encontrarse, ¿no? Ya. Como que la, se, se está dando cuenta de la comprobación realmente. exactamente, Porque es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Cómo vamos a, a, a comprobar algo si no lo practicamos, uh -huh. ¿verdad? Si nosotros vemos que hay una hornalla caliente y sabemos que está caliente, y si ponemos la mano, obviamente nos vamos a quemar. Por más que nos digan, no pongas la mano porque está caliente, lo tenemos que comprobar. La verdad, Entonces, bueno, esto conlleva a lo demás, o sea, en la parte espiritual también. Si nosotros ponemos en práctica lo que estamos aprendiendo, lo que nos enseñan, vamos a poder eh, tener una fe que no es ciega, por una sino por una comprobación. Una, una, consciente, Exactamente. una fe consciente. Eh, eso es muy real y muy, muy cierto. Lo que vos decías, antiguamente la ciencia y la religión iban de la mano. Hoy por hoy, eh, recién ahora, como vos decís, a, a través de que la ciencia ha comprobado algunos aspectos que están más allá de lo que meramente podían descubrir con un, con un, este, con un telescopio, con un microscopio, cuando empiezan a tener métodos de comprobación a través de cosas de, de tecnología superior ha podido descubrir, por ejemplo, la existencia de los universos paralelos, de la cuarta Exacto. dimensión. Entonces, ya lleva a que la religión ahora vuelve, si bien es cierto que está todavía muy divorciada de la uh -huh. religión, por eso decíamos que antiguamente ciencia y religión iban de la mano, lo que la religión no podía... Mmm, verificar, es decir, se lo dejaba a la ciencia con todo su material de estudio y lo que la ciencia no podía, hasta ahí llegaba la ciencia y a partir de allí la aplicaba la religión, antes iba, iban unidos. ¿sí? Uh -huh. Tal es así que, por ejemplo, algunos aspectos como el que científicamente se comprobaba la existencia o, la, o el estudio de los astros y todo lo demás, antes los científicos tenían eso, ¿no es cierto?, y, pero, aparte, complementaban eso con la parte espiritual, con la parte divina. Hoy por hoy, es decir, una cosa, es como que la ciencia llega hasta aquí y de aquí parte de la religión. Uh -huh. eh, el otro pilar, por ejemplo, es el arte. Decíamos ciencia, arte, filosofía y mística. ¿Arte por qué? Porque verdaderamente el artista lo que, es lo que hace el artista. El, el artista, o el arte, es el principio que le permite a, al, al ser humano, eh, crear cosas maravillosas como por ejemplo las grandes eh, pinturas eh, las grandes músicas las obras magníficas de la música de la literatura etcétera, etcétera han sido o han podido ser plasmadas en este plano físico gracias a que detrás de esas grandes creaciones hubo personas que habían desarrollado un, una creación o un arte dentro del sitio sí. Y eso se logra por medio de la inspiración. Claro, tenemos la inspiración, el desarrollo de todas esas posibilidades que están latentes en el ser claro. humano. Y decíamos que el conocimiento nos permite a nosotros recrearnos. Uh -huh. eh, el arte es lo que nos permite a nosotros crear cosas maravillosas. Y cuando hablamos de que el conocimiento o la gnosis o el, ese árbol, ese tronco de las religiones se sustenta en arte es porque a través de ese conocimiento nosotros podemos recrearnos. Y volvemos, podemos verdaderamente confirmar ese principio de religar, de volver a unir lo humano con lo divino. Exacto. Pero para eso necesitamos crearnos en nosotros algo que nos permita sentir, inspirarnos como vos decís. Uh -huh. Porque una persona que no que no desarrolla ese, ese, ese principio de la inspiración como vos decís, no puede sentir a Dios. Exacto. Y te falta la. me falta la, la filosofía. filosofía. Y la y la mística, ¿por qué? La filosofía, ¿por qué? Eh, porque la filosofía es la que nos permite a nosotros eh, hacernos esas grandes preguntas o de, de reflexiones de la vida. El filósofo es aquel que verdaderamente vive la vida reflexionando y de ella saca el provecho. Entonces, un, una persona que verdaderamente se precie de ser un religioso, ¿no es cierto? tiene que ser una persona que reflexione sobre su vida. La religión no puede estar separada de la vida, de la existencia, de las cosas que nos pasan diariamente. Y aparte aceptando a las personas como son, ¿verdad? Exacto. Porque esa parte de filosofía de vida. Uno no tiene que cambiar a las personas, sino el cambio es de uno. Exacto. Por eso decimos el respeto sobre los demás. Pues fíjate, como decíamos al principio, dentro de la Gnosis, eh, pensamos que todas las religiones son perlas preciosas engarzadas en el hilo de oro de la humanidad es decir, todas cumplen una función cada persona, cada individuo dentro de esta sociedad es afín, de acuerdo a lo que siente con una u otra religión Exacto. entonces no podemos estar peleando o fíjate que todas las guerras que en estos tiempos se han dado o las peleas por las religiones son porque las personas somos seres humanos que tenemos incapacidad de comprender o de entender, tenemos dentro de nosotros todos los aspectos que producen guerra, entonces en tanto y en cuanto nosotros no cambiemos esto dentro de nosotros, no podemos aceptar a las otras personas, y somos todos parte de un mismo Dios Exactamente. vos fíjate déjame terminar, un, algo para redondear muy importante las diferencias de las religiones eh, están dadas por los hombres porque los principios religiosos son todos los mismos ¿Mm? todas las religiones de alguna manera parten de una sola religión que es un culto solar ¿Sí? Sí. es decir, antiguamente en los principios de los tiempos todos adoraban al sol porque es el que nos da vida es el, el que ayuda a que la vida exista sobre el planeta tierra entonces los antiguos adoraban al sol claro, con los tiempos fueron cambiando las formas religiosas uh -huh. pero todas tienen esa base incluso el cristianismo es decir, el cual podemos desarrollar sí. un poquito más ahora, si te parece. Yo eso te iba a preguntar, ah. a ver, ¿qué me podés aportar sobre el cristianismo? Claro. claro, Vos fíjate que el cristianismo, es decir, de alguna manera se sustenta en un culto solar. ¿Mm? Vos fíjate que el, hay muchos puntos reales y concretos que nos hablan de eso. Por ejemplo, el nacimiento de Jesús el Cristo, el 25 de diciembre, tiene que ver con el solsticio de invierno en el, el hemisferio norte. ¿Por qué quiere decir? El solsticio de invierno es el momento en el cual en el hemisferio norte, los días, eh, o sea, el 25 de esa para esa época los días se, in, ha ido, se han ido cortando, ¿no es cierto? Se han ido cortando, cortando. ¿Qué quiere decir? Que el sol se, se ha retirado. Los días cada vez duran menos. Pero a partir de esa fecha, en el solsticio de invierno, en el hemisferio norte, el sol comienza, los días empiezan a alargarse. ¿Qué quiere decir? Que el sol nace. Exacto. Comienza a calentar un poquito más, un calentito más. Quiere decir, un 25 de diciembre nace el Cristo Sol. ¿Mm? Nace el Sol. Fíjate que no es solamente el patrimonio del cristianismo que un 25 de diciembre nace un Jesús el Cristo. Claro. El Buda y otros grandes avatars de otras religiones también, o oh casualidad, que no es casualidad, nacieron un 25 de diciembre, ¿no es cierto? Uh -huh. Es el simbolismo del nacimiento del, del Sol, o del Cristo, que es lo mismo, ¿no es cierto? Uh -huh. Decime Horacio, ¿el Cristo es un hombre? Es muy interesante esa pregunta, porque vos fíjate, el Cristo no es un hombre. Si bien un hombre como un maestro hace 2016 años eh, encarnó a una fuerza, esa fuerza es la fuerza del Cristo, que es como decíamos el mismo sol que nos alumbra, muchos otros avataras se han cristificado, como este mm. maestro Yeshua Ben Pandira es decir, este, hay muchos maestros cristificados, entonces el, el, el Cristo no es un hombre el Cristo es una fuerza que la encarna cualquier hombre que esté preparado debidamente claro. entonces ahí vemos y, y volvemos a reiterar que en todas las religiones existieron hombres que pudieron cristificarse o osidificarse en el caso de los egipcios sí, claro. en el caso de los egipcios no era Cristo, era Osiris sí. En el caso de... De México. De México era Texacoab, claro, exactamente. Entonces, vos fíjate que todo, volvemos a reiterar, todos los principios religiosos son exactamente los mismos. Uh -huh. Vos fíjate otro punto importante. Eh, la triada. el cristianismo hablamos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero uh -huh. los egipcios hablan de Osiris y Ciaurus. O los, este, el, la Cábala Hebraica habla de Keter, Chomay y inna. Uh -huh. o Brahma, Vinú y Shiva. O sea, todas las religiones dicen exactamente lo mismo. Todos los libros sagrados dicen exactamente lo mismo. La diferencia la que hacemos los hombres uh -huh. por nuestras claro. capacidades de entender a la luz de un conocimiento todas esas grandes religiones. Qué fácil sería, ¿no? Para todos nosotros si pudiésemos llegar a ese religar. Y bueno, ¿y nosotros qué debemos hacer para religarnos? O sea, para... Para, para relegarnos con esa parte divina, uh -huh. ¿no? Eh, dentro de la Gnosis. Dentro de la Gnosis. Dentro de la Gnosis nosotros hablamos de.. Eh, hoy estuvimos hablando, ¿viste? ¿Te sí. acordás de, de lo que ya hemos hablado en la oportunidad que son los tres factores de la revolución de la conciencia? Sí, ¿Te sí. sí, sí, el nacer, el morir y el sacrificio por la humanidad. Exactamente. Nacer en las virtudes. Uh -huh. eh, eliminando todos esos yoes, defectos, que es la muerte. O sea, no es la muerte física. Cuando uno habla de nacer, morir y sacrificio por la humanidad, se refiere a nacer en las virtudes, ¿verdad? Pero para que nazcan las virtudes uno tiene que morir, pero no morir físicamente. Morir en los defectos, en los, yo, en los yoes, vicios... Eh, bueno, toda esa parte negativa que el ser humano tiene entonces eso. cuando uno elimina todo eso de nuestra psiquis nacen las virtudes ¿verdad? y el sacrificio por la humanidad vendría a ser sacrificarnos por aquel que menos tiene exactamente, exactamente. reuniendo esos tres principios que nosotros hablamos como un mandamiento sagrado, podríamos decir más allá de los diez mandamientos de la ley de Dios que el ser humano debe respetar porque si nosotros vemos eh, cada religión tiene esos principios el código de ética más perfecto que existe no. sobre la humanidad sobre la tierra, es los diez mandamientos. Exactamente. Decir, si uno verdaderamente respetara esos diez mandamientos, estaríamos caminando, transitando ese camino de realidad, de volver a unirnos con ese Dios, ¿no es cierto? Entonces, fíjate que ese es otro tema muy importante, que en algún otro momento lo, lo hemos tocado, lo vamos a tocar más en profundidad, que son esos diez mandamientos de la ley de Dios, pero de una forma más profunda, ¿no es cierto? Exactamente. Uh -huh. Así que, bueno, ese es... Sí. Hay mucho para hablar, ¿no es cierto? Porque sí, el término religión verdad, me marca sí. muchísimo, pero bueno. Pero bueno, este, hasta aquí hemos llegado en el día de hoy. Bueno, y muchas gracias por tu aporte. Uh -huh. Y, Dios mediante, nos volvemos a encontrar en un nuevo programa de No TV, Un Encuentro con la Sabiduría. Aquí, por Cablevisión. Muchas gracias.